gracias por contar una vez más con el Ayuntamiento de Pozuelo de Arcón sí, con vuestro ayuntamiento, en esta mañana en la que presentamos este ambicioso programa UFV Deportes. En definitiva, estamos al lado del deportista durante todas sus etapas y ese es uno de los principales pilares de esta Consejería de Deportes que tengo el honor de dirigir. En esta mesa creemos mucho en un concepto que puede sonar muy genérico, pero para nosotros es un ADN eh, que es la formación integral. O sea, realmente nuestra aspiración es, es que a cada alumno que se cruza en, en nuestro camino, también a cada trabajador que, que, que está como Javier tantos años aquí, eh, esperamos que le pase algo bueno para su vida. ¿no? Y eso y bueno para su vida tiene que ver con la formación integral, tiene que ver con algo mucho más allá que prepararse para un oficio y ganarse la vida el día de mañana, sino prepararse ojalá que todos, alumnos y trabajadores aquí, encontremos una ocasión de prepararnos para la vida, para la plenitud en la vida, para alcanzar plenitud, que es lo que todos buscamos. Y verdaderamente el deporte es, una, eh, es uno de, los, de esos factores que le añaden mucho valor a la formación integral en la que creemos. El ADN de esta universidad ha sido durante estos 25 años el acompañamiento al alumno y así durante todos estos años todos los deportistas que han llamado a la puerta de la universidad y han pedido que por favor intentemos ayudarles en conciliar pues su vida deportiva con sus estudios universitarios pues el acompañamiento es lo que ha hecho posible ello. Pero sí que creo que es clave que, que el, la universidad que en este caso lo hace y los profesores entiendan que por ejemplo ...un campeonato no es una falta injustificada... ...es una falta justificada... ...entonces eh, que, que te estoy yendo a la otra punta del mundo... ...a representar pues, a, a tu club, a tu y a municipio... Tu universidad. a tu universidad, a, a tu país... Y a, vamos, ...y a hacer lo mejor que puedas y a, y a salir adelante. Pues a día de hoy eh, pude compaginar todo, toda mi carrera deportiva... ...durante la universidad... Eh, aprendí un montón de la carrera, ahora mismo me dedico profesionalmente o sea, a la fisioterapia, tengo la parte profesional de pádel un poco apartada ahora en este momento, uh -huh. con, con opciones de retomarlo y me siento pues, ¿no? que el, la universidad me ha acompañado en mi éxito profesional. Creo que eh, soy capaz de aportar una comprensión mayor de lo que está sucediendo en en que los deportistas compaginen el alto rendimiento con con su formación académica.